Hoy quiero compartir unos ejercicios que realizo por las mañanas, que me ayudan a empezar el día con mucha energía. Consisten básicamente en una secuencia de movimientos que nos ayudan a estirar todo el cuerpo y además un gran beneficio es que nos enseña a coordinar nuestra respiración con nuestros movimientos. El objetivo de este vídeo es compartir mi positiva experiencia realizando estos estiramientos, ya que vale la pena realmente, o sea, creo que vale la pena totalmente sacar un ratito de nuestro tiempo para animarnos un poco, para cuidarnos un poco. En yoga, estos ejercicios eh, se conocen como saludo al sol y realmente existen diferentes variantes. Yo hoy quiero enseñar eh, la que yo he ido utilizando este último año, que me ha ido bastante bien, me ayuda muchísimo física y mentalmente. Y bueno, vamos a ver en qué consiste. Nos ubicamos en el extremo de la esterilla, tratamos de relajar todo el cuerpo. empezamos a conectar con nuestra respiración, siendo conscientes de cada inhalación y de cada exhalación. Desde la posición inicial, inhalamos y llevamos los brazos hacia arriba, doblamos las rodillas, Nos inclinamos hacia adelante, inhalamos y relajamos la espalda. Ubicamos los brazos en el suelo, los pies atrás y estiramos todo el cuerpo. Inhalamos y vamos hacia adelante, exhalamos, exhalamos y estiramos todo el cuerpo, inhalamos y levantamos la pierna derecha, exhalamos y traemos la pierna hacia adelante levantamos los brazos y respiramos profundamente exhalamos y vamos hacia adelante a exhalar y estiramos todo el cuerpo, inhalamos y levantamos la pierna izquierda, exhalamos y traemos la pierna hacia adelante, levantamos los brazos y respiramos profundamente por unos segundos. Exhalamos y vamos hacia adelante, exhalamos, exhalamos y estiramos todo el cuerpo, respiramos profundamente. los pies al extremo de la esterilla, relajamos la espalda, doblamos las rodillas y llevamos los brazos hacia arriba, bajamos los brazos y volvemos a la posición inicial. Bueno, esto es lo que hago cada mañana. Esta secuencia la repito entre dos o tres veces, así que necesito unos diez minutos para terminar mis estiramientos matutinos. Y realmente pienso que 10 minutitos realmente no es nada en comparación a todo lo que nos puede aportar realizar esta práctica, a todos los beneficios. Para mí significa empezar el día con mucha más energía, siendo más consciente de mi cuerpo, de mi mente, de mi respiración, definitivamente. Incluir este hábito en mi día a día ha significado un cambio de enfoque total, un cambio de vida total. Así que, si con este vídeo consigo que al menos una persona se decida probarlo, sentiré que habré cumplido mi objetivo. En realidad, eh, creo que he querido hacer esto porque me siento un poco en deuda con, esta, con estos ejercicios, eh, con esta práctica porque, porque, porque me ha aportado demasiado, entonces quería poner mi granito de arena para que más personas eh, puedan conocerlo. Así que bueno, aquí dejamos este vídeo y muchas gracias por escucharme.